Ya que Clash of Worlds esperará un tiempo, quiero que me digan cómo puedo mejorar la animación y les mostraré unos sprites de Mario para que me digan cuál de los dos les gusta más. Oh.